Con el fin de desarrollar proyectos que contribuyan a la solución de problemas reales en diversos municipios de nuestro país, es que la Universidad Católica ha desarrollado el programa Puentes UC. Puentes UC tiene 11 convenios con distintas eh, municipalidades, la mayoría de Santiago otras de regiones, y ha sido y está siendo una experiencia muy buena, con mucha sinergia entre la comunicación, eh, de mundo eh, de trabajo, laboral real y del mundo académico. En sus 10 años de historia, Puentes UC ha desarrollado más de 1.650 proyectos, contando con la participación de más de 10.500 estudiantes y 860 profesores de 30 facultades. Decidí hacer mi práctica en Puente UC para poner la ingeniería al servicio de la sociedad. Tuve la suerte de trabajar en la municipalidad de Peñalolén, pues ahí me enfrenté a problemas tan graves como lo es de la deserción escolar y pude poner los conocimientos que aprendí en la universidad al servicio del país. Los proyectos permiten a las instituciones crear nuevos programas y tomar mejores decisiones, sirviendo de base para postular a fondos públicos y ayudando a optimizar las organizaciones. Gracias al aporte de los jóvenes que se encuentran cursando estudios en la Universidad Católica y en es, con esta iniciativa del programa Puente José, este municipio, eh, a través de sus distintas unidades y departamentos, ha podido tener buenas experiencias, en la contribución de los jóvenes con una mirada más fresca, una mirada académica, tanto en diagnóstico como en evaluaciones de programas, de proyectos y de servicios. Y entre todos, tanto con nuestro quehacer municipal en el trabajo día a día, como con lo que ellos nos entregan, eh, hemos hecho una alianza y esperamos que sigamos en ella para seguir mejorando eh, la calidad de vida de los vecinos de Maipú. La UCE sirve al país, vinculando su formación académica con los desafíos en implementación de políticas públicas en áreas diversas y en contacto directo con la ciudadanía.